Bienvenidos a Me Gusta L8. En el vídeo de hoy vamos a tratar los artículos indeterminados. A continuación repasaremos cuáles son. Una singular femenino, un singular masculino, unas plural femenino, unos plural masculino. Como ya indicamos existe una regla general para la asignación de artículos que preceden a sustantivos. Esta regla se basa en la terminación del sustantivo al que precede. Lo mejor es abordar el tema con unos ejemplos muy sencillos. Una niña, un niño, unas niñas, unos niños. Una gata, un gato, unas gatas, unos gatos. Como podemos observar en las anteriores oraciones, existe una concordancia entre el artículo y el sufijo del sustantivo. Los sustantivos acabados en "-a", son femeninos y singulares. A ellos les precede el artículo una. Los sustantivos acabados en o son masculinos y singulares. A ellos les precede el artículo un. Los sustantivos acabados en as son femeninos y plurales. A ellos les precede el artículo unas. Los sustantivos acabados en os son masculinos y plurales. A ellos les precede el artículo unos. A continuación veremos algunos ejemplos. Una dama siempre se preocupa por los demás. Un auto es un vehículo a motor. Unas setas son venenosas, otras no. Unos barcos arribaron a puerto. Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis saber más acerca del uso del artículo, os animo a que veáis los siguientes vídeos.